¿Qué tal amigos, no les pasa que a veces el depósito de su taza del baño no se llena por ningún, por ningún motivo no llena, eso debido a que a veces en la zona hay muy poquita agua y realmente es muy molesto cada vez venir al baño y echarle agua con un traste, realmente es muy molesto, este, pero a veces pasa eso mucho porque como les menciono, en la zona donde algunos viven no hay mucha presión de agua entonces, este pues la taza nunca se va a llenar, el depuesto nunca se va a llenar de agua y hay que venir al baño y hay que estar echando agua con la cubeta o así verdad este, hoy les traigo un pequeño consejo que, que pueden hacer lo que podemos hacer para remediar ese detalle y estar batallando con las cubetas en este caso si tenemos una llave cerca como en este caso yo aquí tengo una Mire, si se dan cuenta yo tengo conectada la taza del baño y tiene lo que es este la manguera donde entra el agua pero no se llena porque hay poca presión y sabemos que pues, va a, se va a batallar mucho en este caso este, yo aquí tengo una manguera o más bien tengo una llave en esta zona, en esta parte de hecho la acabo de cambiar mira aquí tenía una llave que me encontré estaba deteriorada entonces la reemplacé por una nueva eh, ya que esta tenía fuga por el tiempo no se sé, verdad, entonces este, la reemplacé. Ya saben que para quitar una llave es muy sencillo, simplemente nomás la la destornillan y antes de colocarla antes de colocar la, la nueva llave, pues le van a poner silicón, ¿verdad? En la en la en la tuerca y armala la atornillan y hasta que quede bien fija, pues ya ya quedaste. Lista. Entonces lo que podemos hacer este para evitar estarle echando agua a la taza del baño, nosotros lo que podemos hacer es comprar en la ferretera un conector de este de manguera un conector de manguera que me costó 25 pesos aquí en méxico y en este caso compramos un pedazo de manguera ya sea dependiendo la distancia que tenga la llave con su con el depósito del baño compramos una manguera bueno en este caso yo compré eh, metro y medio de manguera déjenme este armo el, el, el conector y ahorita les digo que procede miren aquí tengo el conector viene de dos piezas una es la que va a embonar aquí en la en la manguera una es la que va a embonar aquí en la manguera y la otra piececita es la que va a apretar lo que es la manguera déjenme la coloco ya que estoy a una mano y, y ahorita, ahorita les digo cómo queda Miren, aquí coloqué el, el enchufe. Aquí lo coloqué. Y ahorita ya nomás esta parte la vamos a apretar con la otra piececita. Déjenme se la pongo y ahorita... Bueno, más bien, si se dan cuenta, la pieza trae tornillitos. Miren, tiene trae tornillitos, nomás los aflojamos y va a entrar como si fuera una abrazadera. Déjenme se la coloco y continuamos. Y miren, así es como queda ya este, la piececita puesta en la manguera. Si se dan cuenta, esto gira. Esto gira. Esto es lo que vamos a, a nosotros aquí a atornillar en la, en la manguera. Más bien en la llave. Déjenme la coloco y. y... Bueno, antes, acuérdense que les mencionaba, antes de poner cualquier este, tuerquita o cualquier cosa que vaya a embonar aquí, le ponemos silicón para evitar este, que derrame agua. Déjenme se lo pongo y continuamos. Miren, aquí le puse un poquito de silicón para evitar. Este, que salga el agua por aquí. Ahora solamente vamos a atornillar aquí la, la piececita esta. La vamos a atornillar. Y ya una vez atornillado aquí en la, la manguera, lo único que vamos a hacer amigos, pues ya prácticamente nos vamos, vamos a, a lo que es la taza y vamos a ponerla aquí. Nada más alzamos la tapita un poquito. La alzamos y la metemos. Y bien amigos ya, ya será cuestión de que ustedes nada más acomoden la manguera Y ya cuando vengan al baño simplemente van a abrir lo que es la llave La van a abrir, se va a llenar el depósito directo ahí ya ustedes van a poder tirar de la, de la palanca Sin ningún problema Y ya cuando terminen pues simplemente van a cerrar lo que es la llave y de esa manera van a estar evitando echarle agua con la cubeta, que es muy estresante. Así es que espero que les ayude este pequeño consejo, amigos. Y nos vemos en la próxima.